Y se muere, no sabía esta tan Ni me imaginaba Bueno mi gente estamos aquí en el estudio ya terminando los últimos arreglos de la nueva canción de Leto Te llevaste todo, todo Sabes muy bien que eso es para ti Y no me explico en tan corto tiempo mi sentir Dirás que estoy loco y respondo loco por ti Me enamoré de la luna primera vista y por qué no de ti un arenvía y bien serio producido por D. Lion Kadir, Metrogenio este es del Futuro, Alaska Corp Y hasta de mis sueños te adueñaste, mi corazón te lo robaste. Criminal te voy a llamarte, te llevaste todo, todo. De mis sueños te adueñaste. Muy bien, solo un movimiento más rápido. ¿Qué tal mi gente? Estamos aquí trabajando lo que es el próximo tema de Leirox, algo bastante diferente que viene para la calle, yo sé que ustedes lo van a notar. Estoy aquí con Kadir, toda una fusión musical, así que espérenlo pronto. te lo robaste. Te quiero porque cualquier arma blanca no lastima tanto como no saber de ti.